Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en este caso vengo a traerles este juego gratuito que está en Steam llamado Caliber Ya estamos en el juego y estoy mirando que tenemos cuatro agentes para elegir Como bien nos dice aquí arriba, dice el agente elegido quedará vinculado a tu cuenta Se pueden añadir otros agentes a partir del progreso de nivel de tu cuenta Básicamente vamos a empezar con un solo agente Y a lo largo de que vayamos jugando, a medida que vayamos jugando vamos a ir ascendiendo para elegir otro agente Así que al inicio hay que elegir bien Asalto, apoyo, médico o tirador. Vamos a elegir médico. Ahora vamos a ver que el prólogo eh, lo tenemos en español para poder leer perfectamente las indicaciones del juego. Pero el juego está en inglés, ¿no? las, las, eh, el idioma. ¿no? Y tengo entendido que los servidores están en Estados Unidos y en Latinoamérica que fue agregado recientemente. No se puede elegir el servidor sino que es random. Ahora que hicimos el prólogo vamos a elegir otro modo de batalla. Vamos a elegir, por ejemplo, dice limpieza de posición, conflicto, aniquilación. Vamos a ir con la primera, que dice limpieza de posición. Un equipo de cuatro jugadores se enfrenta contra bots y completa objetivos de combate. Perfecto, continuamos, seleccionamos y vamos a la batalla. En este caso me pide que seleccione mi rol en el combate. Yo voy a ir de médico como es habitual en los juegos que traigo al canal. Bien, esos ojos fueron algo raro No sé ustedes, pero para mí los ojos... Son como que <risa> habría que arreglar eso, ¿no? <risa> ah, tengo rewards, a ver. Tengo para reclamar esto, hay que reclamar esto. Todo esto es referido al tutorial. Ahí en partida, perfecto. Tenemos todo, ¿no? Un médico, un apoyo, un asalto, bien. Mapa, bosque, elegimos monk y listo. Una vez que tengas desbloqueado diferentes operadores, vas a poder elegir, ¿no? Son 60 en total. Bien, acá nos damos para elegir un camuflaje. Sí, no hay problema. Por ahora no, no, no hay inconveniente. ¿no? un saludo. Listo. Le damos listo. Así lo hacemos más rápido. Bien. Entramos en partida. Estamos jugando. Perfecto. Ahí tenemos los nombres de los personajes y los nombres de la gente, ¿no? Nivel 22. O sea, hay gente ya que hace rato está jugando desde la alfa. Y de la beta que fue con servidores de Rusia, ¿no? Ya hace un año atrás. Vamos yeah. yeah. a la escena. Vamos a ver, es un muy buen mapa. Sí, tiene mucha, mucha vegetación y se ve muy bien. Obviamente, mi gráfica no es una gráfica de alta gama, por eso tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Alguien quiere curación? No, está bien. Tengo que ir con equipo. intentando curarlos. Intentando que ninguno muera en todo mundo, Bien. Este sería misiones contra bots, básicamente. Así que bueno, ahí hacemos el paso. Y seguimos. Ahora vamos a seguir descubriendo más el juego. Ya hemos terminado el prólogo, en mi caso, así que el prólogo justamente de médico, ¿no? El resto de los este, agentes, bueno, hay que ir desbloqueando. Les recuerdo que voy a estar en directo jugándolo en mi canal de Twitch, KpGamingX. Y el que venga al canal recuerde que están activados los Twitch Drops, así que mientras vean el stream van a poder ir ganando diferentes recompensas para este juego. Insignias, camuflajes y demás. Me despido, hasta la próxima, espero que este video te haya servido. Si es así, déjame un like y un comentario. Te recuerdo que activando la campanita te avisa en el momento que subo un video y no te perdés de nada.